Y a esta hora vamos a establecer contacto con nuestra compañera Gisette Cabrera. Gisette, buenas tardes, adelante. Así es, nosotros estamos aquí en la empresa Cacique en Maracay, un espacio que ha servido el día de hoy para el despliegue del parlamentarismo social de calle a propósito de la sanción de la ley de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. En este momento se desarrolla un conversatorio entre las personas que han sido convocadas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad, para plantear sus aportes, sus consideraciones sobre esta ley directamente a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. importante que esta jornada está presidida por el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Veamos lo que se vive aquí en esta empresa del Estado de Aragua porque como bien lo decían cada uno de estos compañeros, no me gusta ser repetitiva ¿eh? realmente, porque aquí se ha hablado mucho de la discapacidad hoy en este día. Bueno, pero sí, de verdad... Estoy súper agradecida y hoy le doy gracias a mi señor porque mis ojos, de luego después de tantas luchas, están viendo este logro. Es una lucha nacional donde fuimos muchos protagonistas, mucha hambre, mucho trabajo, dormir en el piso, para de contar, para llegar hoy a ser visualizado, a ¿ah? estar hoy entre ustedes, siendo tomados en cuenta para que nos... Antes Hugo Rafael Chávez Fría y por eso es que somos leales a él, porque fue el que nos tomó en cuenta. Nos visualizó, nos visualizó, nos dio términos justos, reales. Hoy somos personas con discapacidad ...no los incapaces como nos trataban antes... ...y estamos abriendo... ...y usted mire me siento orgullosa... ...de haber nacido en este tiempo... ...y de ser constructora... ¿ah? ...en este tiempo... ...junto con todos mis hermanos... ¿ah? ...porque estamos transformando... ...estamos trabajando para el futuro... ...para toda aquella persona... ...que se sume a la discapacidad... ...tenga las puertas abiertas... ...y no pase... ...por las penalidades que nosotros hemos pasado... ...hoy les hablo... Con todo el corazón y a ti, Jorge, te dejo una. Llégale la voz a nuestro presidente de agradecimiento y de que nos reforce cada día más. Necesitamos que nuestra ley tenga reglamento. Reglamento para que no quede en ley muerta. Esta es la voz del sentir del colectivo. Con esta ley hemos logrado, logrado estar aquí, aquí. Pero necesitamos cada día más, así como nuestro comandante nos dejó blindado que ustedes, los hijos de Chávez, nuestros hermanos, nos sigan blindando. Gracias y de verdad, gracias y buenas tardes. Aplausos para una nuestra, una trabajadora, una de las capaces. Aquí está nuestro pueblo noble, nuestro pueblo bueno, nuestro pueblo, el pueblo de Nicolás Maduro. Y con el aplauso de Daisy queremos darle el derecho de palabra a otra nuestra, a nuestra querida diputada, capaz María Gabriela Vega. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bienvenido, presidente. El sector de personas con discapacidad. Nos sentimos honradísimos que este despliegue nacional de nosotros y nosotras, las diputadas y los diputados de la patria, haya iniciado aquí en el estado de Aragua con su presencia. Eso nos lleva a tener un mayor compromiso y que los, y que los empleadores también adquieran el compromiso. ...para que como lo dijo la compañera Daisy, la, letra, ...la ley no quede como letra muerta. Bueno, presidente, un parte... ...antes de que usted llegara... ...nosotros hablamos y conversamos... ...de los aspectos más importantes de la ley... ...y quiero decirle... ...que más que todos estos compañeros... ...que usted tiene enfrente... ...fueron protagonistas porque participaron... ...activamente en la consulta pública de la misma... ...y de ello fue que nacieron la mayoría de los 22 artículos de las propuestas que ellos y ellas hicieron en esa consulta pública a nivel de todo el país. Agradecerle, presidente, a usted, a la Junta Directiva, vuelvo a agradecerle a Pedro Infante, quien desde la Comisión de Desarrollo Social, como lo dije anteriormente, nos dio la oportunidad de que tuviéramos esa voz y ese voto en esa comisión para poder construir nuestro compendio de leyes. Bueno, lo dije el jueves cuando cerré mi intervención y que la Asamblea Nacional sancionó la ley. Ojalá, primero, haga un llamado a los patronos, a los empleadores, de que la ley no se quede en letra muerta, que asuman con el mayor compromiso revolucionario, patriótico y como cualquier ciudadano, el compromiso de cumplir con el 5% de la inserción laboral. Que asuman con el compromiso de que se lleven a cabo los ajustes razonables, presidente, lo cual es la accesibilidad arquitectónica, urbanística, de comunicación y tecnológica, para que estos trabajadores y trabajadoras puedan ejercer su trabajo con más facilidad y que de verdad sea un trabajo digno. Que esos patronos y patronas, porque no los sancione el Conacdi o el Ministerio del Trabajo, no vayan a contratar solamente para cumplir con el requisito de ley del 5% y nos vayan a mandar para la casa porque así lo dije en la Asamblea, nosotros independientemente de la discapacidad que tengamos, tenemos la capacidad para ejercer cualquier trabajo que solicitemos. Presidente, aquí en esta empresa, para Macay, hay 31 personas con discapacidad trabajando activamente. En todo el país hemos logrado, a través de nuestro movimiento, el Movimiento Socialista Unido de Personas con Discapacidad, que es la plataforma donde confluyen... Más de 100 movimientos, bueno, hemos logrado, con un, como lo dijo Daisy, hemos dormido en el piso, hemos pasado hambre. Ojalá que a, lo, a la generación futura con discapacidad no le toque a lo que a nosotros nos, ta, nos tocó para llegar donde estamos. Pero gracias a Dios, y lo digo, hoy tengo 55 años de vida y me siento feliz, presidente y compatriota, porque de verdad llegué en el momento indicado cuando el comandante Chávez nos dijo que nos uniéramos a él, nos visibilizó y nos trajo adelante y nos abrió el camino. Así que hoy estamos aquí, más de dos millones y medio de personas, Presidente, Certificado más de 500 mil personas. Hoy quiero darle las gracias a las instituciones, al CONAPDIS, a la Misión José Gregorio Hernández, al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Sin ellos hubiese sido imposible que nosotros termináramos de construir esta ley. Es una ley de la cual veníamos debatiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy, con esta ley para cerrar, presidente, tenemos trabajo digno, salario igual a igual trabajo, no discriminación, inclusión, protección social. Y lo más importante, la progresividad de nuestros derechos humanos va a seguir andando, pero solamente en revolución. Se lo decía a los compañeros, las sanciones, el ataque imperial a nosotros, las personas con discapacidad, nos ha golpeado de manera profunda. Yo les decía, presidente, que ahora lamentablemente no podemos usar una silla de ruedas ergonómica, porque bueno, esas sillas eran importadas y no podía, ahora con ese bloqueo no las podemos tener. ¿Y qué pasa? Una persona con discapacidad físico-motora de repente se le puede acrecentar su discapacidad porque no está sentado en una silla con características ergonómicas. Desde aquí le digo al imperio, imperio, eso es lo que usted está haciendo con las personas con discapacidad de aquí de Venezuela. Pero no, no, no, vamos a, a, no nos vamos a minimizar, no nos vamos a milanar. Así sea en el piso, pero nosotras y nosotros seguiremos venciendo y seguiremos aportándole a la patria bonita, a la patria de Chávez. Así que cuente usted, presidente de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, que aquí habemos unos verdaderos guerreros y guerreras. Y les hago un llamado, que para la próxima enfrentamiento electoral, donde el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, que tanto nos ha apoyado en el tema de la discapacidad, somos, seremos los primeros que saldremos a recorrer el país, a hacerle una campaña hermosa, una campaña de verdad, y a decirle al imperio yanqui, fuera de aquí, porque los problemas de Venezuela los respondemos en Venezuela. No nos va a importar las sanciones, no nos va a importar el bloqueo, lo que nos importa es que desde nuestra silla desde nuestros bastones de rastreo, desde nuestras prótesis auditivas, sigue habiendo patria para Venezuela. Muchísimas gracias. Pueblo nuev, pueblo bueno, pueblo noble. Gracias, María Gabriela. Pueblo capaz. Vemos con un fuerte aplauso al presidente de la Asamblea Nacional el más caluroso recibimiento para que asuma su derecho de palabra. Con ustedes, Jorge Rodríguez Gómez. Queridas hermanas, queridos hermanos, que estamos aquí en esta tarde de esta muy bella ciudad con nuestra querida y trabajadora gobernadora del Estado, Karina Carpio, Aragua con Aroma de Mujer, junto con el alcalde Rafael José Morales también, con la directiva en pleno de la Asamblea Nacional, nuestro primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, nuestra ...segunda vicepresidenta, diputada América Pérez... ...la Brigada 256, que ahora sí de verdad se salió a la calle... ...las diputadas y los diputados de la patria, aquí está Ricardo Molina... ...aquí está María Gabriela Vega, que fue la propulsora... ...y la principal defensora de esta ley de la que venimos a hablar hoy aquí... ...ahí está mi Brigada 256 de diputadas y diputados de la patria... ...reciban un gran abrazo, pero muy especialmente reciban... Mi abrazo emocionado, las trabajadoras y trabajadores de esto, que fue parte del plan de ataque y de agresión contra todo el pueblo de Venezuela. Porque cuando esta empresa, en el año 16, 2016, fue abandonada por los gringos que tenían aquí el, el trabajo de, de llevar adelante esta empresa, no se fueron porque fueron expropiados ni porque fueron nacionalizados, no. Se fueron y dejaron a los trabajadores en el aire porque eso era parte del plan para desmantelar el aparato productivo de Venezuela. Y yo tengo que felicitar a las trabajadoras y a los trabajadores de aquí, de esta, esta planta Cacique Maracay, porque recorrí toda la línea de producción y veo que fue levantada con las manos dignas, valientes, cercas y tenaces de las trabajadoras y los trabajadores de aquí. Y saludo también muy especialmente a todos los colectivos y movimientos sociales en la que se agrupan personas que eran antes invisibilizadas, personas que antes eran apartadas, personas que antes eran discriminadas y que tuvo que venir ese relámpago azul, esa luz de futuro llamado Hugo Chávez para empezar a visibilizar y a decirle a los cuatro vientos en todo el territorio nacional, las personas que tienen alguna discapacidad son seres humanos, no solamente igual que nosotros, sino mucho más dignos y mucho más valientes y mucho más luchadores que muchos de aquellos que no portamos alguna discapacidad, sea motora, visual, auditiva, de cualquiera de ellas. Porque se levantan desde la adversidad, se levantan sobre la dificultad y viven. Una vida plena, que es la vida que nos merecemos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Yo me conmoví con el testimonio de Daisy aquí el día de hoy, porque con el testimonio de ella recogimos, Pedro Infante, a lo largo de la consulta de esta ley especial que sancionó la Asamblea Nacional el día de ayer, recogimos testimonios de lucha, testimonios de combate y además testimonio de atención y protección de la revolución bolivariana porque ustedes bien saben que el primero de mayo del año 2021 el presidente Nicolás Maduro en el acto de celebración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores nos pidió, nos dio la misión de que aprobáramos leyes especiales del trabajo y digo con profundo orgullo con humildad, pero con profundo orgullo les digo que me siento muy feliz de que el día de ayer hayamos aprobado la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores con Algún Tipo de Discapacidad. Una ley para cuidar a, quien, a quienes más cuidados merecen. Una ley, yo pregunté aquí en Cacique Maracay, y de aproximadamente 630, 640 trabajadores... ...tenemos 65 trabajadores con alguna discapacidad... ...en la planta de trabajo de aquí, de Cacique Maracay... ...es decir, que duplica el requisito de ley... ...porque la ley establece y eso tiene que cumplirse... ...ahorita estamos en coordinaciones... ...con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo... ...con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República... ...y con el Presidente Nicolás Maduro... ...para que el reglamento de esta ley salga rápido... Y todas y todos tengamos que cumplir con lo que está establecido en esa ley. Que el 5% del total de trabajadores y trabajadoras en una empresa tiene que incorporarse personas con algún tipo de discapacidad para el trabajo, para el crecimiento personal y para el crecimiento profesional. Que la planta física tenga las adaptaciones suficientes, necesarias, para que las personas puedan venir aquí a... ...realizar los trabajos que tengan que realizar aquí o en cualquier otra empresa. Yo tengo un, un, una, un testimonio que los quiero compartir con ustedes... ...de un abogado como es María Gabriela... ...que tiene una discapacidad y que lo contratamos en la Asamblea Nacional. Pues resulta que su jefe directo le dijo... ...bueno, como no tengo un espacio donde tú puedas estar... ...porque tiene una discapacidad motora... ...entonces tú nada más ven una vez a la semana... ...y después vienes a cobrar tu sueldo. Y el trabajador denunció esa situación... Y le dimos una dura reprimenda a esa persona, a esa jefa que ese trabajador tenía. Y le dijimos, ¿cómo es posible que esta Asamblea Nacional está aprobando una ley especial para trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad y nosotros mismos no somos capaces de cumplir lo que está establecido en esa ley? Una ley que no se cumpla, una ley que no se atienda, una ley que se olvide, pero sobre todo... Una ley que no se converse, que no se discuta, que no se comparta, se convierte en una ley que no se aplica, se convierte en letra muerta. En cambio, a partir de hoy yo sé que todas y todos ustedes, colectivos, representantes de instituciones del Estado, movimientos sociales de personas con discapacidad, se van a distribuir por todo el país para que la ley se cumpla, para que el 5% se cumpla para que igual trabajo, igual salario se cumpla, para que las rampas y la atención a personas con cualquier tipo de discapacidad en la planta física de la empresa se cumpla. Eso es lo realmente importante. Lo demás no tiene mayor valor si solamente nos vamos allá, a esa oficina del Palacio Federal Legislativo, a levantar la mano, aprobado, a levantar la mano, aprobado. Y lo que aprueba es qué pasa con lo que aprobamos, a dónde se va, ¿Cómo impacta directamente en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes? Yo estoy seguro que va a ser del cielo a la tierra para las personas que son portadores de algún tipo de discapacidad, va a ser del cielo a la tierra esta ley especial del trabajo, igual que las restantes siete leyes especiales del trabajo que tenemos la misión y las vamos a aprobar en este año 2023. Porque además es una forma hermosa de que se inserte en este proceso de recuperación económica estas leyes especiales del trabajo que está aprobando la Asamblea Nacional de Venezuela. Que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se sientan parte de lo que fue la primera línea estratégica que planteó el presidente Maduro en su discurso en la Asamblea Nacional, como cada año establece la constitución que el presidente de la República deba ir a la Asamblea Nacional y rendir informe. ...allí dijo el presidente, sus siete líneas estratégicas... ...la primera, la recuperación económica para la recuperación de la prosperidad... ...del estado de bienestar, así como ustedes recuperaron esta empresa... ...de la intención aviesa de acabarla, de destruirla y de dejarla ustedes sin empleo... ...pues de esa manera se ha venido recuperando la economía de Venezuela... ...pero no para que los ricos se hagan más ricos, la economía se está recuperando para recuperar el estado de bienestar que esta revolución nos ha dado a todas y a todos en materia de salud, de educación, de trabajo, de salario, de cultura, de atención a todas y a todos. Una protección, y esta ley es una forma de protección social, y esa es la segunda línea estratégica que planteó el presidente Nicolás Maduro. La protección social, el afianzamiento de todas las misiones, la revitalización de las grandes misiones sociales para que el pueblo de Venezuela continúe sintiendo y atendiéndose con la protección de la revolución. Porque la intención que tenían con el bloqueo, con las sanciones ayer, nuestra vicepresidenta América Pérez dio una valiente exposición sobre las barbaridades, sobre las confesiones que un criminal, que un asesino que era secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, confesó en su libro de memoria, que querían invadir Venezuela, que hicieron todo lo posible para que la economía venezolana quebrara, que hicieron todo lo posible para que este pueblo se doblegara, que además le dieron mil millones de dólares a los ladrones de la oposición para que con esos mil millones de dólares desestabilizaran la economía y la vida normal del país. Y hoy a ese criminal que confiesa esos crímenes le decimos... Aquí está este pueblo de Venezuela más levantado que nunca, más digno que nunca, más libre que nunca, más independiente que nunca. Y vamos a seguir luchando hasta lograr la completa felicidad de todo nuestro pueblo. Yo les pido que en círculos de estudio, que en mesas de las empresas, que en reuniones podamos analizar bien las siete líneas estratégicas y decir... ¿Dónde me inserto yo, dónde colaboro yo con más fuerza en esas líneas estratégicas? Si es la recuperación económica, si es la protección social, si es la seguridad integral y la paz de la República. El uno por diez que fue un invento maravilloso, donde el pueblo directamente se comunica con su poder ejecutivo, con su presidente, con sus ministros, con su gobernadora, con sus alcaldes. Y le dice, mira, no llega el agua aquí desde hace tanto tiempo. Mira, tenemos problemas de electricidad. Mira, hay problemas de asfaltado directamente, sin ningún tipo de intermediario. Y una forma, llamémosla así, parlamentaria del 1 por 10 es esta. Que nosotros vayamos a hablar con ustedes.